Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Bueno, eh, clase 200, eh, 200, 280. Eh, luna en casa 4 en los signos de tierra. Bueno, vamos con esa luna en casa 4 en los signos de tierra, hoy lo tengo bien ubicado tanto en el gráfico de acá arriba, luna en casa 4 en los signos de tierra, como acá de este otro lado, siempre me equivoco, eh, acá en el gráfico que está la luna en casa 4 en Tauro y la vamos a ver en Virgo y en Capricornio también, eh, en esta misma casa 4. Bueno, como venimos haciendo? Quiero aclarar también, ahora que ya me estoy asentando, que estoy de vuelta haciendo los videos a la hora que tengo que hacerlo, eh, que todos estos videos, todas estas lunas en las casas de fuego y en las casas de tierra, eh, las hizo Mildred Peraza, la astróloga Mildred Peraza de Venezuela, y por lo tanto... Eh, le estoy eternamente agradecido porque yo no hacía tiempo a poder hacer todo esto. Luna en casa 4, inseguro, emocional y maternal. Casa 4 en Tauro, conservador, confortable, intransigente. Luna en Tauro, sensual, tierno, confiado, brusco, crédulo e inseguro. Esas son las palabras claves, todas las palabras claves que serían 12 palabras claves para... Esta posición, luna en casa 4, casa 4 en Tauro, luna en Tauro. Podemos decir entonces que tal vez estemos ante una persona bastante maternal que es muy tierna y conservadora. Luna en casa 4, inseguro emocional maternal, casa 4 en Virgo, minimalista, servicial, prudente, perdón, <coughs> luna en Virgo. Cuidadoso, humilde, prudente, obsesivo, neurótico y distante. Eh, podemos decir que si tenés esta posición en tu carta, que sos una persona bastante insegura. Preferís ser prudente y cuidadoso a la hora de mostrar que tus emociones, claro que sí. Luna en casa 4, inseguro, emocional y maternal, ya te lo vengo diciendo casa 4 en Capricornio frío, conservador, organizado luna en Capricornio reflexivo, prudente, reservado egoísta, indiferente y cruel por lo que podemos decir que estamos ante una persona bastante insegura que suele esconderse tras una apariencia fría y reservada bueno eh Gente, muchísimas gracias por haberme acompañado eh, en este video. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con Luna en Casa 5 en los signos de Tierra. Chao, hasta mañana.